Para actualizar su información en Skylert, necesitará entrar a Skyward Family Access. Escriba su nombre de usuario y su contraseña y haga clic en Sign In. Del lado izquierdo aparece una lista dentro de un recuadro color azul. Haga clic en Skylert. Ya que aparezca la información, vaya a la sección My Skyward Contact Info para asegurarse que ha actualizado en nuestros archivos el número de teléfono principal. Después vaya abajo al tercer renglón y seleccione Cell y escriba su número de teléfono celular. El número que escriba aquí puede ser el mismo número que el que tiene como número principal o primary phone. También querrá asegurarse que estén marcadas todas las cajitas para poder recibir información general, información relacionada con calificaciones, información relacionada con el COVID y también encuestas. Una vez haya actualizado esa información, haga clic en Save.